hola qué tal cómo están otra nueva entrega de radio coaching y como les venía comentando o en los videos anteriores comenté es eh, tratar de acercarles conocimientos o herramientas que nosotros usamos como coaches en nuestras sesiones en nuestros acompañamientos a nuestros clientes para la vida cotidiana y teniendo en cuenta un poco también esta situación actual Estamos en mediados de abril de 2020. Y la entrega de hoy va a ser en referencia a lo que, por lo menos, a ver, yo vivo acá en Argentina y le decimos eh, bola de nieve. Esto desde el coaching tiene, tiene como un acercamiento, digamos, tiene una, un trabajo, si se quiere, desde lo teórico. Eh, tiene otro nombre, pero no importa esto, digamos, lo importante es que todos sabemos o todos en algún momento hemos escuchado o nosotros hemos dicho algo que es como una bola de nieve y esto tomado desde la, desde la metáfora ¿no? de la bola de nieve o a veces incluso lo vemos en dibujitos animados que comienza siendo algo chiquitito y a medida que va rodando se le va pegando la misma nieve que encuentran en la pendiente en el camino y se va haciendo cada vez más grande con lo cual al final del camino es algo muy diferente a lo que comenzó, de cómo comenzó esa bola. Nosotros desde el coaching eh, entendemos que vivimos en un mundo de interpretaciones. Nosotros eh, tomamos información, datos, hechos y después los, los interpretamos. Entonces nosotros vivimos en un mundo, cada, cada uno interpreta el mundo de una forma diferente independientemente de los hechos y esto en relación a la bola de nieve eh, es lo que si quieren hoy bueno yo les voy a les voy a comentar un poco que también tiene que ver con algunas publicaciones que he visto o me han, o me han enviado eh, que algunas eh, personas con y, y respeto a la postura digamos, no, no quieren como exponerse pero así me lo envían y me preguntan o me sugieren como un tema así que bueno el tema de hoy la bola de nieve y esto tiene que ver con lo que nosotros interpretamos sobre los hechos y si encima después lo comunicamos también la otra persona a su vez de lo que interpreta o sea de lo que nosotros decimos también hace una interpretación de eso con lo cual también genera como un relato diferente y esto termina siendo una bola de nieve, porque de lo que comenzó en un principio puede ir cambiando en mayor o menor medida, ¿no? Digo, y no es porque nadie tenga intenciones de mentir, simplemente interpreto cosas que la otra persona está diciendo, eh, más allá que lo, lo que puntualmente dijo y literalmente dijo, yo a su vez, tengo mis propias interpretaciones sobre eso, igual que vos, digo todos hacemos interpretaciones sobre lo que vemos, sobre lo que escuchamos, sobre lo que incluso otra persona puede decir que está sintiendo y puntualmente en este tiempo, en estos momentos, así como de crisis eh, mundial literalmente todo, está todo el mundo en una en una etapa crítica porque y crítica no significa ni bueno ni malo, significa crítica porque hay cosas que se van a modificar hay comportamientos, hábitos, costumbres, formas de hacer el trabajo, formas de. digamos, hay muchas cosas que van a cambiar. Y esto nos genera a todos. Eh, no sé, dudas, incertidumbre. Eh, a otros le generan no sé, miedo, angustia. a otros incluso a veces hasta están tranquilos, digamos, todo, todo es válido. Y en referencia al tema de hoy, digamos o lo que yo hoy les voy a traer, que es el, la bola de nieve, es en lo personal, digamos, va más allá de si el otro lo escucha, no lo escucha, o interpreta algo, digo, la bola de nieve personal, que es eh, posiblemente la mejor forma de que nosotros podemos trabajar, digamos, yo a la otra persona le puedo decir algo, pero yo sobre esa, sobre esa otra persona no puedo hacer nada, porque justamente otra persona. Yo sí puedo trabajar sobre mí. Y vos podés trabajar sobre vos mismo. O, eh, o sobre vos misma. Y, y esta es la parte, creo yo, más importante. Y nosotros en el coaching trabajamos de esa forma. Trabajamos sobre la misma persona y sobre lo que la persona quiere cambiar. No sobre otras personas. Sino sobre la persona que viene nos consulta y quiere cambiar. Y en referencia a la bola de nieve, vuelvo a hacer otra vez, vuelvo a traer a la conversación a la bola de nieve, es cómo trabajamos nosotros con nuestros propios pensamientos, con nuestras propias emociones, con las cosas incluso que decimos. Digo, más allá que yo se le digo un otro, yo también me estoy escuchando cuando digo algo, ¿no? ¿Y, y, y qué posible.? De, Diferencia puede llegar a haber entre lo que yo en su momento vi, por ejemplo, después lo interpreté, lo pensé, lo racionalicé y después lo comuniqué. Con lo cual hay, hubo un proceso ¿sí? de entre el hecho puntual, no sé, eh, está lloviendo. O sea, cae agua desde el cielo y puntualmente llueve. Para algunos puede ser una lluvia copiosa, para otros no. Para unos puede generar más frío esa lluvia, para otros no. Para mí puede ser eh, gratificante ver la lluvia caer sobre el, mi ventana, para otros no. Eh, digo el ejemplo de la lluvia como algo, si se quiere, simbólico. Puede ser un día de sol, puede ser un día de calor, puede ser un día de frío, puede ser cualquier cosa que yo esté mirando. De hecho, puedo estar mirando este mismo video... Y yo mismo, cuando me vean este video, pues decir, ah, mira lo que dije, mira lo que hice, ¿no? Digo, ante cada cosa que yo veo como algo puntual, un hecho, digamos, que es irrefutable, yo a su vez hago mi interpretación. Y después a su vez la puedo llegar a comunicar o no. Y, de, y, el, y llegado el caso, si no la comunico, me lo estoy comunicando a mí. Digo, pues yo estoy conversando, digo, uy, mira lo que hice, mira lo que no hice mirá lo que pude cambiar, mira lo que no pude cambiar, entonces quieras o no, nosotros eso le llamamos conversación interna, nosotros internamente nos conversamos, y esto le pasa a todo el mundo, todos hacemos esto en algún momento del día, o con algunas situaciones en particular, y acá con el tema de la bola de nieve, está bueno como identificar, ¿no? Digo, en, y sobre todo ahora en estos tiempos que tenemos más tiempo para estar en casa, eh, cuántas cosas nos decimos, y hasta qué punto nosotros somos nuestros propios ejecutores, nuestros propios creadores de esa bola de nieve. Y acá no, yo no estoy acá para, para juzgar si la bola de nieve está bien o mal. Es simplemente ponernos a pensar, ponerme a pensar, ponerte a pensar, ¿qué tan sano para mí o para vos es esa bola de nieve que me estoy creando? ¿Qué tan beneficioso, digamos, en, en qué me beneficia esa bola de nieve que me estoy generando yo mismo? ¿En qué te beneficia vos eso? ¿De algo que vistes? ¿Algo que escribiste? ¿Algo que leíste? ¿Algo que escuchaste? Y vos mismo te lo conversás, digamos, porque es inherente al ser humano. Entonces, prestar atención... Poner, no, quiero cambiar la palabra, prestar, porque prestar es como que yo, viste es algo que estoy esperando que vuelva. yo no, vamos a poner atención. Vamos a poner atención en las bolas de nieve que generamos. Y vuelvo al mismo, no porque estoy bien o mal en generarlas, simplemente digamos, pongamos atención a ver si esa bola de nieve que estoy generando, que está generando, te sirve para algo. Porque si no te sirve, ¿para qué hacerla? Porque llegado el caso, decís, ok. Así lo, lo, lo que estoy creando yo en este momento, no me está sirviendo. Entonces voy a crear algo que me sirva. Algo que me sea útil, que me sea beneficioso. Que me traiga mayor bienestar, salud, no sé. Digo, lo que vos quieras eh, lograr, digo, ¿no? Y, así que bueno, era básicamente poder hablar de estos minutitos sobre las bolas de nieve que posiblemente cada uno de nosotros nos vamos generando en estas conversaciones internas que tenemos todos los días eh, con más frecuencia, con menos frecuencia con más importancia, con menos importancia porque todo va a depender de sobre qué tema estás pensando o, sobre, o lo que viste, qué impacto generó en vos y eso va a generar un pensamiento interno de lo que nosotros llamamos conversación interna y esta conversación interna se va indiscutiblemente se va a transformar en una bola de nieve el tema es que esa bola de nieve me sirva o te sirva y, y el espacio este de Radio Coaching es hacer que nuestra vida cotidiana sea de a poquito lento rápido, digamos al ritmo que vos quieras y en la cantidad y en la intensidad que vos quieras pero que tu vida cotidiana sea más sana más beneficiosa satisfactoria digamos esos adjetivos que nosotros tenemos para señalar como lo bueno que queremos para nosotros bueno, esta es la idea de Radio Coaching que el coaching esté al alcance de tu mano que esté al alcance de tu cotidianeidad que te sirva aunque sea en algo chiquito como esto de pensar ¿cómo hago yo mi proceso de pensamiento? ¿y a dónde me lleva? Eh, esto en una sesión de coaching pasa siempre eh, porque son sesiones donde básicamente trabajamos con nuestros clientes para que reflexionen y, y lo que siempre indefectiblemente vuelvo a repetir pero lo que sea reiterativo digamos son las bolas de nieve están siempre presentes y la idea es que cada uno de nosotros tengamos bolas de nieve que nos a ver cómo decirlo que nos sirvan en vez. mira, voy a agarrar, de hecho voy a tomar la metáfora y esto, y me hago cargo yo de lo que acabo de, de pensar, ¿eh? no significa que vos lo pienses de esa forma. Pero en los dibujitos, viste que normalmente en los dibujitos animados, digo, se ven las bolas de nieve y ves los personajes que le salen las patitas, ¿viste? los bracitos, Entonces, digo, la, la, la bola de nieve va girando, y van las patitas así como girando con la ola. Y digo, uy, qué bueno que sería, si esto se me acaba de ocurrir, ¿eh? digo qué bueno sería que en vez de que la, yo vaya metido en la ola sin ver por dónde voy, digo, yo vaya subido a la ola. A ver, no tengo, una, no tengo nada acá para, para hacer como el ejemplo. Entonces yo voy arriba y yo voy como haciendo que la ola gire. Que es, no es, esto es muy diferente a estar yo en el medio de la bola y girar con la bola de nieve. Y esto se, sinceramente se me acaba de ocurrir. Digo, bueno, la, la idea sería esta, que el coaching te sirva para que tu vida cotidiana sea más saludable, más beneficiosa que te sirva para que vos puedas tener mejores resultados en tu día a día en tu minuto a minuto, casi como si fuese una, un rating de tu propia vida que tu minuto a minuto sea más lindo, más alegre, más feliz, más pleno así que bueno, eso, las bolas de nieve, a ver cómo te va con eso Nada más por ahí. Chau.